¿Hablas español? Nadie está aquí, no me abren la puerta. No, es que no entiendo. Eh, ¡What the fuck! Me sorprendió, esta chica habla en español. ¡Hola, monedas! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estamos en... El coche Y hoy vamos a estar haciendo un reto Ya sé que a ustedes les gustan los retos Así que aquí está otro, si ustedes ya me conocen en este canal He hecho varios videos, varios retos Hablando solo en español aquí en Corea Pero esta vez decidí hacerlo un poquito diferente De hecho el otro día estuve en Starbucks pidiendo mi orden Y se me olvidó completamente una palabra en coreano Y lo traté de explicar y no podía Y no me entendían Entonces me quedé pensando En realidad en vez de ir a hablarles en español Pero más que en español era más como los gestos El body language con el cuerpo que me entendían En realidad se puede pedir comida Se puede comunicarse bien Sin vernos Porque en el drive-thru lo piensas Cuando estás en el coche Estás pidiendo tu comida, tu orden ¿Cómo van a saber qué estás diciendo Si no conocen tu idioma Y no te pueden ver? Entonces hoy decidí ir a algunos drive-thru Vamos a comer bien rico Vamos a ir a McDonald's Vamos a ir a Burger King Y vamos a ir a Starbucks Que son los tres que están por aquí Por mi casa Vamos a pedir comida Pero solo en español A ver qué dice y como que me puse un poquito nerviosa, la verdad Quise hacerlo con una amiga o con alguien Porque me veo, o sea, soy coreana Si ven la cámara, siento que se van a enojar Siento que se van a imputar Me traje estas, por si acaso No quiero que vean mis ojos Cuando estoy pidiendo la comida Pero creo que sí se ve Y me veo muy asiática aún así Así que, oh, pues Eso no va a servir, pero de todos modos Vamos a ir a pedir comida ahorita Así que vámonos Los veo cuando lleguemos, estoy nerviosa no sé si ustedes también son como yo, pero no sé por qué, pero me pongo un poquito nerviosa al ordenar y pedir algo. Aunque sea en el idioma en el que todos están hablando, porque no sé, siento que lo voy a decir mal. Güey, es que aún así, o sea, cuando estoy hablando por teléfono así, me pongo tan nerviosa que antes, especialmente con el coreano, porque pues no sabía hablar muy bien el coreano, lo tenía que escribir antes de llamar. Ya luego podía llamar a ordenar mientras que lo leía, porque es que me ponía nerviosa, no sé si ustedes son así también pero la verdad iba a hacer este video la semana pasada pero dije no, <risa> no quiero, me da miedo King Corea es muy famoso por el servicio a cliente que es muy bueno pero a la misma vez siento que son buenos porque tienen que ser y luego son como súper sarcásticos, no sé cómo explicarlo pero me da miedo de que se emputen conmigo por estar chingando, neta pero vamos a ver. Primero vamos a ir a Burger King. Ahí vamos a comprarnos una hamburguesita. La verdad creo que ahorita estoy más emocionada para comer. Es una excusa para comer McDonald's y Burger King hoy. En vez de algo más sano. Hablaré con ustedes cuando lleguemos. No, no conozco muy bien el menú de Burger King Así que voy a primero preguntar si tienen el menú Si me pueden ayudar Ay, no sé, no sé qué voy a hacer primero, la verdad Estoy practicando Hola, ¿me podría ver una hamburguesa? Una hamburguesa Así no. Una hamburguesa Ah, no, no me pueden ver Estoy nerviosa ¿Lo notan? Estoy hablando mucho cuando me pongo nerviosa Güey, ¿cómo entro? ¿Qué? Estoy confundida Creo que el nombre... De la hamburguesa ahorita que lo busqué Se llama Whopper ¿Estamos listos? Ahora que lo pienso esto Probablemente no va a ser tan difícil Porque si lo piensan Todo el menú de Burger King, McDonald's y Starbucks Tienen como el nombre en específico del menú Entonces si lo digo Van a saber qué es Mi problema es ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4 Vamos a ver Siento que estoy pensando demasiado ahora Que estoy nerviosa Ya deja de hablar, chica Hola uno, cuatro cheese whopper Una hamburguesa, por favor ¿Otra ya? Un cuatro cheese whopper ya? Una, por favor ¿Un cuatro cheese whopper? Pero solo una ya? Pero solo una, o sea, no set No set Ah, sí, solo, ajá, solo. cheese solo, solo. solo cuatro cheese whopper. Sí. Y ya. Voy para frente. Ya, ok. Nadie está aquí, no me abren la puerta. Se so, supone bueno que vengo aquí, ¿no? Porque no hay nadie. Así no me cerraron la ventana. ¿Me salté una o qué? ¿No, verdad? No, set. Ah, set Same. No, es que no entiendo. Solo hamburguesa. Uno. Ah, que... El evento es el mismo. El ¿Cuánto cuesta? el mismo. El price evento es bueno El evento el evento es el mismo. El primer evento es el bueno, ya pedimos nuestra comida. La neta, fueron súper buena onda. Ahorita que me paro, les explico un poquito. Pero acabamos con una. Vamos a ir a McDonald's. <risa> Chicos, ya llegamos a McDonald's. Esta vez, en vez de una hamburguesa, porque ya compramos una hamburguesa, voy a pedir como unos nuggets que tienen. No sé cómo se llaman. No son nuggets, pero... Ya, ya, ya, ya, ya. Hola. Hola. ¿No? Eh, Sair tiene menú de side haces ambos menús y se tiene menú de side como nugget de 네, nugget ¿cuántos trocitos hayo? nugget de cuatro ah cuatro piezas cuatro tiene 네, tiene cámara aquí sí cuatro cuatro nuggets ¿qué otro plato más nuevo tienes? un mac flurry una, un, ¿Uno? por favor? ¿Mackflurry, ¿no? Sí, Mackflurry. Sí. 네. Uno. 이동하세요. ¿Ya? ¿Me voy? Uh. 네. por ¿Al frente? ¿No es que estoy actuando como si, no sé, hablar coreano. Creo que tienen una cámara o algo. ¿Nugget 4, ¿no? ¿4 pies? ¿Nugget nugget 4 One, one, McFlurry y ya. Aquí, aquí pago. ¿Pierde tu guante? Aquí. Ready cut. Cut. Um, Thank you. Gracias. See you. Ay neta, qué buena gente. Salió, ahorita les explico, pero a, ahorita salió como el manager creo que era. Estaba un güey que creo que no sabe hablar inglés muy bien, entonces como que pidió que, que otra persona venga a ayudarlo. Está tratando de entender mi orden mejor para tenerlo al 100%. Y fueron súper buena onda, neta, wow. Y aquí ya vamos a... Gracias. Gracias. Sí. No sé si tienen cámaras en donde ordenas primero cuando estás hablando con como el micrófono tipo. Es que no entendí porque aquí en McDonald's 100% me estaban viendo. Porque yo entiendo coreano. Cuando actué como si no sabía si seguir adelante o no. Cada vez que iba un poquito de enfrente me decía sí, sí, vas. <risa> Creo que tienen una cámara. Entonces fue muchísimo más fácil pedir comida cada vez que decía... Uno, uno, cuatro, como que lo veían Entonces me decían cuatro en coreano y luego en inglés Si eres extranjero y vas a venir a Corea a visitar Si hablas un poquitito de inglés, vas a estar bien aquí en Corea Como vieron aquí, todo el tiempo me estaban tratando de hablar en inglés En Burger King, obviamente vieron mi cámara y todo traté de como esconderlo un poquito al lado Pues creo que ya me lo vieron por la cámara o algo que estaba arriba no sé, me quedé impresionada por cómo fue el servicio En Burger King básicamente yo pedí una hamburguesa Whopper Aquí tienen como el set y nada más la hamburguesa Yo solo quería la hamburguesa Solo dije una hamburguesa Como que lo entendieron porque dije no set No quiero un set eh, La chica súper buena onda me quiso como explicar De que hay un evento ahorita de que si ordenas esta hamburguesa Que no sabía Pero la hamburguesa que yo pedí Que se llama el Quattro Cheese Burger o algo así este, si lo pides, es el mismo precio tenerlo de solo una hamburguesa y con el set O sea, es el mismo precio Entonces, fueron súper buena onda en decirme eso y tratar de explicármelo En medio de la explicación, como que actué como si no lo entendía Fue de que, ¿qué? Ni me preguntaron, normalmente te preguntan si quieres Coca-Cola, Spread. Creo que no me preguntaron porque como que no querían hablar más conmigo O sea, no de mala onda, pero o sea, no creo que querían seguir haciendo esto pero nada más me dieron Coca-Cola. Creo que hubiera querido un Sprite, pero está bien. Porque me trataron muy bien. Y esto, odio cuando me dan... Ay, de estas. Porque siento que se va a explotar, pero... Mm. Y cuando fuimos a McDonald's, al llegar aquí... Pues la verdad me atendieron súper bien. Se notó que al principio, cuando pedí ahí por, por el micrófono... Como que cambiaron de personas entre dos hombres. Creo que el primero, como que no sabía hablar inglés. Entonces el, el otro vino y como que dijo, for... Me pregunto si no hubiera hecho esto, ni esto, ni nada de eso Si hubieran entendido Me dio un ataque un poquito porque sentí que me estaban viendo de una manera Porque yo entiendo lo que están diciendo Y ellos no saben que yo entiendo Pero todo lo que estaban diciendo, estaban diciendo como reaccionando a lo que estaba haciendo así ¿De dónde están viendo? No, como que se me hizo muy raro Pero por lo menos me ayudaron El McFlurry se me hizo muy fácil porque tiene un nombre Así nada más le dices un McFlurry Después de que el señor lo conté, Confirmó mi orden, se va Y el señor que estaba normalmente, originalmente ahí Que por cierto, no sé si lo vieron, pero estaba un poquito guapito Me ve y como que se pone así <risa> Creo que le puse nervioso Porque creo que él es el que no hablaba, hablaba bien inglés Ya, aquí me dieron mis nuggets La verdad, estaba buscando en el menú No quería nuggets, quería otras Que eran como un pollo frito diferente que había visto en el menú ayer Para preparar para este video Pero no lo vi No lo vi en el menú Y como que no sabía qué hacer en ese momento Como que me dio un poquito de ansiedad Porque necesitaba Me estaban esperando a que hable Y yo como que estaba diciendo como Tienen un menú para el site para algo que no sea hamburguesa Y como que no me hablaban, entonces no sabía qué decir Entonces dije lo primero que se me ocurrió Un nugget, y el nugget, aquí en coreano También lo llaman nugget, entonces pues Lo hubiera dicho como un pollo frito Así como que me, no me entienden Más y es más un reto, se me hizo Este reto muchísimo más fácil Que cualquier otro reto que he hecho Hablando en español afuera en Corea, por si No lo has visto, tengo varios videos Haciéndolo, aún me falta Starbucks Pero primero voy a estar aquí Comiendo mi comida porque ya son las 3 y media y no he comido nada todo el día, así que... ¿Quieren ver como un mini mukbang aquí conmigo? ¿Qué tal? Uy, es que me estoy muriendo de calor. ¿Qué está pasando? A ver. Uf. Oigan, mientras que aquí estoy sentada en el estacionamiento comiendo, estoy notando que hay muchísima gente entrando a McDonald's ahorita. Mientras que... En Burger King literalmente no había nadie Entonces no sé, ¿Ustedes qué prefieren? ¿Burger King o McDonald's? Ah, no mames, no sé por qué Pedí en McFlurry ahorita ya se está como derritiendo todo Pero bueno, qué buen video, eh Estoy haciendo un video como excusa Solo para comerme una hamburguesa Buenota Ok, eso se ve asqueroso mm. Me pregunto cómo me iría Si hago un video así en México Hablando en coreano en vez de en español ¿Saben? Esto me acuerda muchísimo de cuando mi abuelita vino a visitar en México... A la familia. Y teníamos a una señorita que estaba trabajando en la casa. Era como mi otra hermana, mi mamá. Porque mi mamá y mi papá, mis padres trabajaban todo el tiempo. Y yo casi siempre me quedaba con ella. Y por ella creo que siempre me quedaba en su cuarto a ver como telenovelas. Creo que su nombre era Ana. Que era muy pequeña. Pero mi mamá me contó. De mi abuela venía a visitar a México. Y se quedaba con Ana, yo. Mi abuela todo el tiempo le hablaba. Ana en coreano, o sea, nada más Literalmente, aunque no la entienda, nada más Le decía como, ¿Cómo estás hoy? ¿Qué quieres Comer hoy? ¿Quieres cocinar esto? Así nada más le hablaba en coreano y Ana nada más Se quedaba como, sí, sí Sí, cool, cool, cool, así en español Y se me hace muy chistoso Porque ahorita que lo pienso, me acuerdo Que mi abuela no le importaba de nada Si venía una mexicana, o un mexicano Ahí nada más venía y le hablaba en coreano Y todos los mexicanos que se, se quedaban así de que Entonces nos decían como, ¿Qué es esta china? Diciendo, <risa> Necesito mi café. Ya no estoy nerviosa para nada después de ir a McDonald's y a Burger King. Es posible vivir en Corea, chicos, solo hablando en español, porque la gente es muy buena onda, la verdad. Y te hablan en inglés, si sabes un poquito de inglés, mejor. La comunicación se puede con la gente, no importa de dónde seas, cómo te veas. La comunicación siempre se puede con el cuerpo, con los gestos. Pedir nada más un café americano frío, esta vez lo más difícil. Va a ser tratar de explicar frío. Ya, ya es mi turno. Uh, eso se ve muy rico. Eh, mola, ¿me podrías dar un, un ice americano con hielo, por favor? Oh, perdón. ¡Oh! No hablo español. Oh, hablas muy bien. ¿Americano? ¿Americano? Sí. ¿Frío? ¿Frío? Sí. Eh, ¿Chiquito, por favor? Sí. ¿Chiquito? la ¿Col? El, el más chiquito Sí, sí, un poco Y ya, eso es todo Sí, sí, wow Gracias What the fuck, me sorprendió Esta chica habla en español Me dijo, perdón, pero no hablo en español En español, en perfecto español, qué pedo, güey Wow, what the fuck Me emocionó demasiado cuando la escuché hablar en español Fue de que, ¿hablas español? ¿Qué está no puedo creer que hablaba español así Creí que me iba a hablar en inglés por lo menos Nada más diciendo como I don't speak o algo así Pero de la nada llega y dice Perdón, no hablo español Y yo, güey, estás hablando español Perfectamente también su, su acento, su pronunciación Hasta le quiero entrevistar o algo Pero pues es que hay muy, mucha gente atrás ¿Hablas español? ¿Ella? Está bien. Gracias. Gracias. Gracias. Quería hablar con la que me estaba hablando primero en español. Este, y cuando me dio el café y pagué, le pregunté a la señorita, le dije, ¿hablas español? Y como que no fue ella. porque. Se fue a buscar a otra persona que creo que fue la que me habló en español. Pero pues no encontró a nadie. Como que nada más se puso así de que Ay, no sé qué hacer. Yo en mi mente fue de que G ya deja de chingar porque pobrecita, ¿no? Entonces dije, bueno, ya está bien, está bien. ¿Por qué son tan buena onda? Por fin me pude estacionar aquí para contarles. Pensé que no me iban a poder ver Tratar de hablar con otra persona en otro idioma Sin gestos, sin, sin que se vea todo esto, este movimiento este, Pensé que iba a ser imposible básicamente Pero creo que habían cámaras ahí Como pudieron verse nos hizo un poquito más fácil de lo que pensamos Fue una experiencia muy bonita Porque con esto la verdad me impresioné mucho Con la calidad del servicio al cliente que tienen aquí Son muy pacientes contigo Tratan de hablar inglés Tratan de buscar a otra persona que pueda hablar mejor inglés que ellos mismos. O este, por ejemplo, en Starbucks nos sorprendimos muchísimo porque pues había una chica que aunque dijo que no sabía hablar español, nos habló en español, pues nos ayudaron así. No sé, yo pensé que algo más iba a pasar en este video, algo un poquito más... No sé, algo un poquito más dramático. Pero la verdad es que todos fueron demasiado lindos conmigo. ah Como hay muchísimos extranjeros, muchas personas, muchos coreanos quieren ayudar a estos extranjeros. Por si no entiendes coreano, te, te tratan de ayudar a buscar lugares y todo eso. Y hoy lo noté muchísimo cuando empecé a hablar en español. Al principio se quedan calladitos como, oh, ¿qué está pasando? Y luego te tratan de ayudar. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios abajo qué otros retos quieren que haga aquí en Corea. Cosas que pueda hacer yo.